De esos, eh, de esos elementos, dos elementos que hay que destacar son la cultura y la comunicación. ¿Por qué les juntamos a las dos cosas en una temática? Porque eh, el arte, la cultura, en esencia son comunicación. La cultura es ese rasgo principal de la sociedad y del hombre que nos permite vivir en comunidad. Y eh, ese, ese fenómeno en la actualidad está muy problematizado, muy... ...conflictivizado por, por las estructuras y las corporaciones mediáticas, simbólicas... ...y los pensamientos, son disputas de sentidos también. ¿no? Entonces, los pueblos que no tienen lastimosamente una plataforma amplia... ...como una productora de cine global, como un medio de comunicación transnacional... ...digo, las grandes agencias de prensa internacional, los grandes eh, laboratorios de cine internacional... ...que estandarizan y ponen a consumir a la mayoría del pueblo sus visiones de cultura y muchas veces mercantilizadas, entonces toda la riqueza cultural que podemos tener los pueblos con su diversidad, del sur, del norte, del, del este, del oeste, del frío, del calor y con esa inmensa diversidad, a veces se ve como eh, abollada, se ve invisibilizada y se ve presionada incluso a, a, a desaparecer, entonces la importancia de ir ...construyendo instrumentos... Y, ...pero para construir instrumentos de visibilización... ...de fortalecimiento de nutrientes de, esa, de, de ese fenómeno cultural... ...hace falta instrumentos comunicativos... ...porque si no tenemos una plataforma comunicativa... ...de carácter distinto... ...que no esté sirviendo a intereses particulares o corporativos... ...sino que estén a servicio de la ciudadanía... ...por ejemplo aquí hubiese sido una maravilla... ...si se concretaba el 30% de los medios públicos... ...por medio de esos medios vale la redundancia, hubiese sido posible poner en el prisma, poner en la pantalla de la gente, de nuestra gente, otras formas de cómo entender la cultura. Se puede comunicar sin la presión de buscar rating, sin la presión de, de verse bonito, sin la, la presión de, de, de vender una cosa netamente estética o visual. Hubiese sido hermoso que se vayan en estas plataformas, en estos espejos, visibilizando y difundiendo, nutriendo la enorme diversidad. La belleza que, que tenemos nosotros como cultura, imagínense lo que es eso. El Ecuador, que es un país mega diverso, no solo en naturaleza biológica, sino también cultural. Nosotros tenemos 14 etnias y cada cual con su cosmovisión, cada cual con sus formas de convivir. Entonces pensamos que este es un tiempo importante, al menos ahora que estamos viendo un embate mediático brutal de parte de las corporaciones transnacionales, la necesidad de que la sociedad y nuestra gente vayamos, eh, no sé, laborateando, vayamos diseñando, vayamos maquetando otras formas de, de juntarnos, pero también para dar un contrapeso, para crear unas plataformas propias en las que se, se ponga y se visibilice una forma más bonita de cultura, más acorde a nuestras necesidades y a los requerimientos de este pueblo muy diverso y muy rico en cultura y comunicación. Es importantísimo usted decía también para la organización, crear medios de comunicación ahorita, ¿no? Para las organizaciones en general que nos hemos dado cita aquí, las personas. Claro, ya en el, en el caso concreto de, de cómo opera la comunicación, ahora la gente se ha ir dando cuenta de que a veces se ha convertido en no en un servicio de la ciudadanía para estar comunicados, sino en un instrumento de dominación. Entonces los grandes poderes comunicativos, eh, de, descaradamente, y ese es el término, ponen en agenda mentiras o relatos que al final a la gente la confunden, la marean, le llenan odio, eh, no dicen la verdad. Descaradamente, deliberadamente ponen una mentira que está específicamente al servicio de una cúpula de unos intereses de un poder económico. Entonces vemos la necesidad de construir un contrapoder comunicativo desde el pueblo que permita garantizar que la verdad no sea mancillada, que la verdad no sea alterada, que los in... la, la verdad entendiéndola no como una cosa filosófica sino como, como una condición para que una ciudad viva en armonía. Imagínese, si es que se, la, se violenta la verdad Va a haber un desequilibrio, pues obviamente, y nosotros no vamos a poder vivir en sociedad armónica. Entonces la importancia de que la ciudadanía se empodere y vaya poniendo y vaya construyendo unas plataformas que garanticen sus necesidades, que, que garantice su, su necesidad de comunicación, su, su necesidad de visibilizar y de, de, de poner a circular los, los, los fenómenos, las noticias verdaderas. Estamos en una época de fake news, fake news fake. y también de la postverdad, ¿cómo usted le, le vería? Claro, ahorita es eh, solamente para dar un dato, se, se, los estudios dicen que el 70% de la información que atraviesa en las redes sociales es una fake news, una mentira, una noticia falsa. Entonces es preocupante, imagínense. y a veces que nosotros pensamos que las redes sociales son nuestra, nuestra, nuestro adalid de la libertad, pensamos que ese es nuestro caballito de batalla, a veces nos equivocamos de eso. Si es un gran instrumento, pero hace falta muchísima cultura, las redes sociales tienen demasiadamente, billones de, de gigas de comunicación, fotografías de música, que nunca, ni aunque vivamos eternamente, vamos a poder llegar a consumir. Y está lleno de mentiras falsas o distractores. Entonces a veces pasa, los, las noticias virales son... Un monito saltando, una persona que se cae, cosas sin ningún sentido ni valor, que son distractores justamente. Mientras estamos riendo y viralizando esas noticias, por atrás nos están erosionando nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestra riqueza, nuestros estados. Entonces hace falta crear gente pilas, que esté clara, que, que sepa manejar esta cosa tan complicada que son las redes y la comunicación. Ir construyendo una cultura del consumo bueno de las redes sociales y de la comunicación en general.